Pero buenas tardes, buenas, sí, tardes, tardes, noches, ahora que oscurece más temprano, compañeros. Bienvenidos a su curso de, elementalmente, derecho fiscal, o el contribuyente y las garantías del contribuyente. Buenas noches a todos. Su servidor, Miguel Ángel Villa, como acaba de leer nuestra compañera, soy... Eh, maestro en Derecho, eh, especializado en Derecho Fiscal y, bueno, titulado por la Universidad Nacional Autónoma de México, ya con algunos añitos de experiencia. No les voy a hablar mucho acerca del currículum de su servidor, eh, solo les mencionaré que, bueno, ya también llevamos algunos añitos impartiendo esta materia. Entiendo que el día de hoy tengo el gusto y el placer de estar en contacto con algunos abogados, con algunos licenciados. Me da mucho gusto poder estar al frente de esta ocasión, de esta plática con ustedes y que, bueno, haya participantes abogados Eso hará de alguna manera mucho más rica la plática. <ríe> Me gustaría conocerlos, no sé si pudieran abrir por ahí su, su micrófono en, en un momento. Les voy a decir eh, el objetivo del curso del día de hoy, que en realidad son, pues es una plática de, de prácticamente cinco horas. Es muy poquito tiempo que tenemos para ver un tema tan amplio, tan, tan, tan amplio como es el derecho fiscal o el contribuyente y las garantías del contribuyente. Eh, pero bueno, la sistemática sería poder lograr al final del curso que ustedes logren identificar, pues, los orígenes del derecho fiscal, cómo es que se originan el derecho fiscal, cómo es que eh, nace la situación o nace el derecho fiscal en nuestro sistema jurídico. Eh, los antecedentes históricos, el día de hoy los voy a aburrir un poquito con la cuestión eh, de la historia, pero bueno, quien no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poco de la de historia, acerca del origen de lo que son los derechos humanos en materia fiscal, que son los que de alguna manera rigen todo el sistema jurídico y todo el sistema de impartición de justicia en materia fiscal, Abordaremos también eh, toda la parte relativa a la teoría eh, general de las contribuciones. De manera muy general, le reitero, porque solo tenemos cinco horas, cuando bueno este curso bien podría dar para verlo detalladamente, pues al menos necesitaríamos unas 45 horas. Bueno, así es que haremos nuestro mejor esfuerzo. La sistemática para la plática del día de hoy va a ser a través de las diapositivas en las que se apoya su servidor. Eh, va a ser a través de la exposición de su servidor pero sobre todo el curso lo hacen ustedes a través de sus preguntas. Por favor, siéntanse con la confianza de en el momento que ustedes lo consideren, abrir su micrófono, interrumpirme y eh, abordar sus dudas, preguntas que pudieran tener, porque de esa manera pues me permiten a mí, de alguna manera, poner ejemplos que sean acorde con la situación que ustedes están viviendo en el día a día o incluso sobre de su escritorio. Y también eso enriquece por mucho el curso, además de que nos permite también compartir experiencias con nuestros demás compañeros. Bienvenidos a su curso, eh, les reitero, siéntanse en la, liber en la libertad de interrumpirme en el, en el momento que lo consideren conveniente para abordar sus dudas. Veo por aquí que tenemos a Yair, a, no sé si sea tu nombre o sea alguna abre abreviatura, Mavara, Ernesto Estrada, y creo que nada más por el momento. Bienvenidos. Eh, pues vamos a empezar. En el segundo, les comparto el material. Me voy al inicio de este y aquí lo tenemos. Hablemos acerca del derecho fiscal en México. Y para poder hablar del derecho fiscal en México es necesario remontarnos. Pues, eh, un par de siglos atrás a lo que es el siglo XVIII. Evidentemente el origen del derecho fiscal pues, viene desde muchísimo más atrás pues, pues si quisiéramos podría ir, podríamos irnos tan atrás como pues, llegar a hablar de lo que serían los antecedentes del derecho fiscal en Egipto en Grecia, en Roma eh, en la edad en el medioevo, en la edad media pero bueno, eso nos tomaría muchísimo tiempo Realmente tenemos muy poco tiempo. Así es que vamos a empezar a hablar, para empezar a hablar del derecho fiscal, hablaremos o nos contextualizaremos a partir del siglo XVIII, años 1701 a 1800, ambos incluidos, y nos vamos a ubicar en Europa, dentro de Europa nos vamos a ubicar en Francia, y en Francia, pues, en este siglo, el siglo XVIII, conocido como el siglo de las luces. Y bueno, entre otros muchos eventos, por los que se caracteriza este siglo, es por la invención de la máquina del vapor, estamos en, digamos, en, en, los, en, pues en lo que va a ser la revolución industrial, que estamos, pues ahora sí que en la parte final de lo que se identifica propiamente como la revolución industrial, y viene, además de la revolución industrial, la revolución de las ideas, se da por ahí de 1751, de manera aproximada, porque recuerden que la historia, pues, pocas son las fechas que realmente son así, muy exactas, muy precisas, pero por ahí del 1751, pues es cuando se da el surgimiento de las ideas del enciclopedismo y la ilustración, la idea de que tiene que haber un, una, un cambio, una modificación en la forma de organización social. Ahorita vamos a hablar más de esto, y para que yo no los aburra, hablándoles de historia les voy a proyectar un video, que es un resumen, acerca de lo que es la Revolución Francesa, que es como el evento trascendental de este siglo XVIII, que incluso marca un parteaguas en la historia moderna, porque es ahí, a partir de este movimiento revolucionario de 1789, pues que se dan eh, los antecedentes de lo que hoy día conocemos como derechos humanos y que para efectos de este curso lo aterrizaremos en materia fiscal, los derechos humanos de los contribuyentes o los derechos humanos en materia fiscal. Otro evento que también eh, confluye en este siglo es en 1776 la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Situados en Europa en este siglo, entonces estamos hablando de que venimos saliendo de lo que es el medioevo, de lo que es 10 siglos de obscurantismo, en donde de alguna manera se eh, tiene la idea del origen divino de los reyes y el sistema de organización social está dado básicamente, bueno, de organización social y del gobierno básicamente está dando por sistemas absolutistas ubiquémonos en este siglo en este siglo no podemos hablar de los conceptos que hoy día tenemos acerca de derechos humanos no podemos hablar de garantías estamos en un estado absolutista por darles referencia, bueno, en eh, 1638 y hasta 1715, ya entrados en el siglo XVIII, eh, Francia está gobernada, su sistema de gobierno va a ser una monarquía absoluta, es decir, hay un rey, eh, hay un único monarca. En nuestra concepción moderna del Estado, para que se den ustedes una referencia de de, de, de cuál es la situación en ese siglo permítanme ver si les puedo compartir aquí, denme un segundo acá está en nuestra concepción moderna del Estado hoy día entendemos que el Estado distinto, el Estado está compuesto digo, y que bueno, esta, estas teorías también ya de alguna manera poco a poco van siendo superadas, pero bueno, quedémonos en alguna, de alguna manera Básica. El Estado está compuesto, compuesto de población, territorio y gobierno. Hoy día un Estado, el Estado moderno, está compuesto de población. En el caso de México, pues claro, somos más de 115 millones de habitantes. Tenemos territorio casi 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio y gobierno, por supuesto. Tenemos una burocracia enorme está compuesta por eh, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. En estos casos estamos hablando de que estamos en presencia, por darles un ejemplo de un Estado moderno, sería el Estado moderno mexicano. Sin embargo, para el siglo XVIII, regresando al inicio de nuestra plática, no existía esta concepción del Estado que ahora tenemos. ¿vale? En aquel entonces... Todo este poder que se ve distribuido en estos tres elementos y la organización del gobierno, pues se concentraba elementalmente en un único sujeto, en el rey. Que de alguna manera, en algunos, en algunos casos, eh, pues rendía medianamente eh, cuentas a un parlamento, pero mayoritariamente no ocurría así tan es el grado de absolutismo que teníamos en aquellos años, en aquellos siglos, que en Francia justamente este rey Luis XIV, del que ahorita vamos a comentar, se puede dar el lujo en aquellos entazos, en aquellos entonces de decir el estado soy yo. Es decir, en él se concentra pues todo todo todo el poder de lo que es el estado. Contextualizados en este sentido, compañeros, vamos a regresar a nuestras diapositivas. Hablemos un poco de Luis XIV, este sujeto que tienen aquí en la ilustración. Como recomendación, compañeros, yo sé que muy probablemente ustedes se pasan muy aburridos los fines de semana y casi sin nada que hacer. Entonces, si tuvieran ustedes espacio, no es manera de tarea... Porque pues en realidad nuestro curso nada más es el día de hoy y mañana, pero si tuvieran espacio para que se contextualicen ustedes un poquito más, les recomiendo que eh, el fin de semana eh, acudan a su pirateca más cercana o su proveedor de videos, si es que está en su plataforma, y consigan eh, la película que se llama El Rey Sol. El Rey Sol, y que se refiere justamente a la historia de este sujeto, de Luis XIV para que se den ustedes una idea de en qué contexto vivía la gente y en este caso la monarquía en aquellos años. Este rey se le pues se le considera de alguna manera que ha tenido uno de los mejores reinados en Francia. Luis XIV colocó a un borbón de la dinastía de los Borbón en el trono español hasta que entonces el principal enemigo eh, hasta hasta entonces el principal enemigo perdón de Francia, acabando así con siglos de rivalidad con dicho país europeo que se remontaba a la época de Carlos I. Los Borbones se mantuvieron en el trono español durante el resto del siglo XVIII, 1700 a 1800, pero a partir de 1808 fueron derrocados y restaurados varias veces. ¿Qué es lo importante de Luis XIV? Sus guerras y extravagantes palacios él es el que manda a construir el Palacio de Versalles, en alguna oportunidad que tengan, de estos días que les digo que seguramente no tendrán mucho que hacer, pues a hacer un recorrido virtual al Palacio de Versalles, o si bien han tenido la oportunidad de estar por allá a las afueras de París, este sujeto es el que mandó a construir eh, el Palacio de Versalles como una medida para apartarse un poco de sus súbditos, y pues según él, de los bullicios de París. Eh... Les recomiendo, vean esta película que les comento para que se den una idea de las extravagancias de este rey. Y bueno, y Miguel, ¿qué tienen que ver las extravagancias de este rey con el derecho fiscal y con las garantías o con los derechos humanos en materia fiscal? Bueno, es que para aquellos entonces es tanta la extravagancia de la monarquía que en un solo día pueden consumir en recursos económicos lo suficiente como para que comiera un pelotón de mil soldados. Imagínense ustedes nada más el lujo en el que vivía la monarquía mientras el pueblo sufría hambre y particularmente empezando pues desde el reinado de este sujeto, Luis XIV, que si bien tuvo popularidad en su momento, pues tampoco dejó en una situación muy bien parada a Francia y bueno, vino a rematar la situación social con sus, eh, con sus sucesores. Sus guerras y extravagantes, extravagantes palacios llevaron a la bancarrota al Estado, aunque es cierto que Francia se recuperó con cierta rapidez, solo unos años, lo que llevó a subir los impuestos a los campesinos, ya que la nobleza y el clero tenían exención de impuestos. En este siglo hablamos ya de una situación muy clara de desigualdad. Este sujeto, este señor, además de ser tan autoritario de decir el Estado soy yo, pues se sus lujos, sufragaba su eh, vida ostentosa como monarca que era, pues a través de los impuestos y cuando no ajustaban los números porque pues eran derrotados en guerras o no le daba un buen resultado algún movimiento eh, militar que iniciara en contra de otra nación, pues simple y sencillamente terminaba subiendo los impuestos al tercer estado, a la clase desprotegida, a los campesinos, pues cargándolos con mayores gravámenes que a la postre, pues evidentemente iban a provocar una situación de encono social máxime que la misma nobleza y lo, el clero, la iglesia, pues no pagaban impuestos. Entonces, pues dice por ahí el dicho, valga la expresión y disculpándolo florido, pues que al perro más flaco se le cargan las pulgas. En este caso, pues así sucedía en aquellos entonces a eh, los gobernados, pues era a quienes se les a los gobernados me refiero eh, a los campesinos, a las clases más desprotegidas o tercer estado, pues es a quienes se le vertía más las cargas tributarias. Evidentemente eso generó un clima que a la postre pues va a derivar en problemas sociales y un levantamiento por parte del pueblo. A la muerte de Luis XIV, bueno, pues la sucede Luis XV, Uh -huh. que no necesariamente eran los hijos quienes heredaban los reinos, porque recordarán que para aquellos entonces el promedio de vida en realidad era mucho más, mucho, mucho más eh, reducido que el que hoy día tenemos, digamos, a nivel mundial. Eh, este sujeto, si no me equivoco, era el, el nieto o bisnieto de Luis XIV, bueno, Luis XV, en 1748, ganada la batalla de Fontenoy en 1745 devolvió los Países Bajos austriacos y se dio, fíjense ustedes aquí, esto va a ir generando toda una serie de antecedentes por lo que, bueno gracias a los cuales hoy ya tenemos derechos humanos. Se dio nueva Francia en América del Norte a Gran Bretaña. Es, desde aquí, es decir, desde aquí empiezan ya los problemas que a la postre van a llevar a Francia a la bancarrota. ¿Por qué? Porque traen rencillas. Con Gran Bretaña, que les implica la pérdida de las colonias que tienen establecidas los franceses en el norte de América, lo que hoy serían límites de Estados Unidos y parte de Canadá. Y España, al final de la desastrosa guerra de los siete años, en 1760 años. Incorporó a Francia los territorios del Ducado de Lorena y la República de Córcega, siendo estas sus mayores ganancias territoriales durante su reinado. Pero en realidad, Luis XV tuvo pues, un reinado verdaderamente mediocre. No puede decirse que haya hecho mucho, sino por el contrario, generar mayor encono social en la población francesa y, bueno pues es de ahí que los historiadores generalmente critican su reinado, citando cómo eh, los informes de su corrupción avergonzaron a la monarquía, mientras que sus guerras pírricas agotaron la hacienda real. Es decir, el hecho de estar haciendo guerras que resultaban infructíferas trajo que el Estado, en aquel entonces francés, pues le viniera a la bancarrota. Agotaron la hacienda real y produjeron pocas ganancias. Su nieto y sucesor, Luis XVI, heredaría un reino que necesitaba una reforma financiera y política que finalmente conduciría, financiera, pues en la parte fiscal también, y política que finalmente conduciría a la Revolución Francesa. Pero, para que yo no los aburra con todos este tipo de detalles que les voy comentando, les parece bien si les proyecto mejor un video en el que vamos a poder nosotros identificar cuál es, eh, cuál es la situación que se vivía en Francia en aquellos entonces y de dónde es, a partir de qué momento histórico es que podemos hablar acerca del de surgimiento de los primeros antecedentes positivos del de derecho fiscal. ¿Qué?